de 1948 con la llegada del general Garrales al gobierno del Estado eh, fue eh, un atractivo irresistible para estudiantes que entonces cruzamos la secundaria y, y después la preparatoria en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Fue un atractivo eh, muy cercano digamos porque eh, nuestros maestros de la secundaria y de la preparatoria era un claustro de maestros muy activo de mucho nivel muy sensible ¿no? gente proveniente de diversas partes del estado de chiapas y de fuera de, de chiapas eh, como nuestro fábricas ¿no? que, es, que es un personaje extraordinario pero eh, una gente que ejerció una influencia muy duradera entre sus estudiantes el maestro Erippino Gutiérrez Jesús Agripino Gutiérrez que era originario de Gestapo pero era una gente muy sensible en el estudio de la literatura iberoamericana y de la literatura española y puso énfasis en el curso de literatura española en eh, esta enorme corriente ¿no? de humanidad que es la picaresca española. Y como una prolongación de la picaresca, es algo en lo que habría que revalorar la enseñanza del profesor Gutiérrez. Como una prolongación surge eh, el Quijote. ¿no? El Quijote tiene, tiene mucho de pícaro a esta figura mítica, ¿no? legendaria, que incluso distancia mucho a, a su lector con él, ¿no? porque lo pone casi fuera de este mundo, ¿no? eh, contradiciendo la tradición de la picaresca, ¿no? que es el, la cercanía con el hombre, eh, con el sufrimiento de la gente, con la honra ¿no? de la gente, el azarillo de Tormes. ¿no? Eh, aquí se dio, se dio un, una experiencia muy importante en, la, en el Instituto de Ciencia y Arte de Chiapas con esos profesores: con Maripino Gutiérrez, con, con Fábregas, con eh, el profesor Jacobo Pimentel, que era un, un cuentista, pero él. Eh, hizo mucho trabajo de rescate de la tradición oral, de la cultura, ¿no?, en uh -huh. la zona de en la zona SOC en general, y, y estaba Duvalier y estaba creo, toda esta gente que, que además eh, son los que le daban cuerpo, digamos, y ánimo al, al Ateneo a partir de su fundación. Es decir, para los que estudiamos en, esa, en ese momento en el Instituto de Ciencia y Arte de Chiapas, el Ateneo fue una actividad muy cercana a nosotros, porque los maestros que nos enseñaban en el ICAC eran los mismos que eh, estimulaban y activaban ¿no? la actividad del Ateneo. Eh, ya en el primer número de la revista Ateneo aparece como director, me parece que Rómulo Calzada. Era un funcionario del primero de Garjales, pero como subdirector aparece el profesor del mundo Mundial. Entonces, eh, esta relación del, del Instituto de Ciencias Artes Ciencia de Chiapas y sus estudiantes con el Ateneo fue muy eh, electrizante, ¿no? Fue muy intensa. Eso fue una ventaja enorme, porque los que estudiamos en la preparatoria era. Daniel Robles, Luis García Corso, eh, Oscar Oliva, Laco Cepeda, que ya estaba en la secundaria y estaba en la preparatoria. Eh, Sabines y Noki se habían pasado, ¿verdad? habían pasado de la preparatoria, estudiaban en México, pero eh, estaban muy cercanos también a los profesores del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿no? Ellos tuvieron una gran cercanía con ellos. Entonces se da esta, este, este intercambio, digamos, que fue muy productivo. Y pues digamos, para las actividades del Ateneo, que fueron complejas, la lectura de la misma revista Ateneo, pues los lectores de la revista Ateneo, el primer número, eran estudiantes de Pikachi y profesores de Pikachi porque una clase culta en Tusta Gutiérrez era muy reducida. Es decir, eh, la revista Ateneo tuvo un éxito eh, de otro tipo, ¿no? Es decir, la revista Teneo fue enviada a centros de investigación en el sur de Estados Unidos, a, a todos los institutos de investigación en México, e incluso hubo declaraciones en el registro federal de que la mejor revista, que se hacía en provincia, en el campo de la cultura y de la ciencia, era lo que Ateneo tenía, un reconocimiento extraordinario. Eso se, se, se dio eh, por la apertura de la revista con sus, con sus eh, escritores, ¿no? con sus colaboradores, porque eh, el, el Ateneo se abre, a, digamos, a... A la influencia muy poderosa de artistas, críticos, intelectuales, eh, ensayistas que vienen de México a Chiapas, porque el gobierno del general Garjales ha abierto, ha abierto canales de comunicación. Rómulo Calzada, ¿no? que era el, el, el corifeo digamos, de la política de Estado, digamos, del de, de general Garjales ¿no? en el campo de la cultura y se integra muchísima gente, el maestro Olvera, por ejemplo, que tiene una influencia muy duradera. Creo que también las universidades de Chiapas están obligadas a revalorar, no solamente el Ateneo como un florecimiento extraordinario, sino la labor de cada uno de los Ateneístas más destacados. A Franco Lázaro Gómez lo estamos olvidando rápidamente, es el más grande artista que han sido en Chiapas. Indudable. Pero también está el maestro Jorge Rivera. el maestro Jorge Tovar, que son los que mantenían la escuela de artes plásticas de Chiapas, donde el mismo Franco Lázaro tomó clases y además era maestro. Y Máximo Prado y Jiménez Pozo y todos se formaron ahí. Yo estudié en 47, me parece, en esa escuela de artes plásticas por ahí tengo una credencial, que por eso hoy me inscribí en el taller de escultura de Jorge Tobán y mis compañeros, mis compañeros eran Máximo Prado, Isauro Solís eh, y Jiménez Pozo entonces hay, hay un... Hay un eh, el Ateneo tiene, tiene éxito y, y es una fuerza, digamos, eh, extraordinaria, precisamente por esta complejidad ¿no? de relaciones y, y de velamientos que se dan, ¿no? Las escuelas, sobre las escuelas, y una, una sociedad todavía pequeña, parroquiana, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Sin televisión, sin radio, entonces era una, era una gente sana. Y el mensaje de los ateneístas les llega, pues, de lleno, ¿verdad? sin pérdida de tiempo. La publicación de libros en Chiapas entonces era escasísima. El maestro Agrippino era famoso entre sus estudiantes porque había publicado una novela, La Vida de un estudiante pobre. Una novelita que, que no significó nada, ¿no? pero con el hecho de haber publicado el ser el autor de un libro, tenía una extraordinaria notoriedad, y un respeto y un prestigio. ¿no? Llamó a los profesores del instituto y le dijo, bueno, vamos a, a trabajar en esto. Logró entusiasmarlos, hasta 51, tuvieron si 48, 49, 50 pensando que iban a hacer, hasta 51 publican el primer número de la revista también y de ahí se publican siete números de 51 a 57 me parece que es el último número y aquello fue efectivamente un florecimiento pero un florecimiento que, que, que se sucedió solamente en Tusta Gutiérrez. No, ni siquiera a San Cristóbal llegó a la tenía. Porque en, en San Cristóbal había una institución más antigua que la tenía, la sociedad científica, literaria y artística de San Cristóbal, que funcionaba desde 1942, con un gran éxito. Ellos publicaron un boletín, un boletín mensual. Eh, muy, muy, eh, muy bien hecho con los recursos que tenía a su mano allí, la imprenta de Don Olvato Flores, en San Cristóbal. Y lograron publicar, me parece que unos 48, 50 boletines, muy bien hecho, muy agradables. Y con los temas que le interesaban a los intelectuales, eh, San Cristóbalenses, ¿no? Es decir, la fundación de la ciudad de San Cristóbal, la hidalguía y honra de sus fundadores, los títulos nobiliarios de los fundadores de la ciudad, y la aristocracia que representaban, etcétera, etcétera, ¿no? Esta cosa mítica que tienen los san Cristóbalenses. Y, y, y enaltecer, pues, la memoria de los fundadores, ¿no? Y principalmente de Don Diego de Mazariegos. Por allí era una beta. Pero también, escribían eh, mucho sobre la fundación de la raza, festejaba mucho el 12 de octubre. Eh, les interesaba mucho también la astronomía. Eh, los, los números que yo tengo de, del boletín, hay muchos artículos sobre la astronomía, ¿no? sobre, sobre las constelaciones, astronómicas, y los signos del Zodíaco, el recorrido del Sol y etcétera, etc. Neptuno, Sirius, este crucero muy brillante que ahora podemos ver con mucha facilidad, las 8 de la noche. O Júpiter, dos cruceros enormes. Que Estas cosas les interesaban a los antuales y les interesaban también eh, la obra por ejemplo de boletos ilustres eh, tienen datos interesantes sobre Manuel Larrainsar, las obras que escribió don Manuel, de cómo, de cómo se amplía la ciudad poco a poco. Eh, hay, una, hay una finca de los Larrainsar, de Don Ramón Larrainsar, que ahora es el barrio de San Ramón. Y así. Pero tenía, es decir, eh, el boletín empieza a publicarse en 42 y la primera revista Ateneo es de 51, así que son nueve años de anticipación, pero entre el Ateneo y la sociedad no hay intercambios. El Ateneo fue un florecimiento y fue un florecimiento que desbordó las Gutiérrez, pero no para las demás regiones del Estado, sino para la opinión pública nacional. Porque se incluyó entre sus colaboradores a gente muy destacada, Bloma, Don Gertrude verdad, de las traducciones que hizo Fàbrega de, de algunos viajeros eh, que pasaron por acá, de lengua francesa, de Cire Charney, que descubre, ya a fines del siglo XIX, descubre ruinas, montes, esculturas que estaban tiradas como, como siguen estando en muchas partes del estado de Cháprano. Pero fue un florecimiento extraordinario. Y, y eso eh, le les digo, Fue una experiencia profunda para la sociedad chapaneca. que eso también hay que revalorarlo. Habla muy bien de la sociedad chapaneca. Es muy sensible a la cosa, a la cultura. En 1950 yo fui director del periódico El Estudiante, que era el periódico, era un periódico importante en tu familia. Era el periódico del Instituto de, Ciencias Artes, de los uh -huh. Estudiantes del Instituto de Ciencia Arte eh, de, de este periódico había sido director Sabines y había colaborado Rosario Castellano, no Descansino. En 1950 la directiva me, me elige a mí como director. Eh, y allí publica Luis García corso publica Daniel Robles, publica. Varios gente, yo publico ahí un drama espantoso, ¿verdad? Este, tenía este 18 años. Eh, pero quizá, eh, pues haya sido un, un signo, ¿no? Eso sucedió en 1950. En 1964, y tres, el maestro Fábio me dice, oiga, los chapanecos escriben cuento, novela, pero no escriben teatro. ¿Cómo es posible? Y digo, pues maestro, ahora que lo dice usted, yo escribí una obra de teatro y la tengo ahí prácticamente terminada. Ah, pues tráigame, la vamos a publicar en, en la revista Cach. Y efectivamente se publica en la revista Cach. El tema Los hombres y los perros. Eh, que ya un, un, este, un antologista del teatro en México me, me habló para pedirme, la obra, ¿no? está en la revista Icache, ¿no? en 1964. Ahora, la revista Icache efectivamente emerge eh, cuando la revista Ateneo deja de aparecer. La última directiva del viejo Ateneo fue designada en 1960, un grupo de, de teneístas entero, el profesor Fábregas, el maestro Eduardo Alvarez, eh, don Pedro Alvarado Lange, el maestro Duvalier, eran ocho o no nueve gentes que fueron a ver, yo trabajaba entonces en el Congreso del Estado, los recibí con una gran alegría, ¿no? Pues no sabía de qué se trataba y me dijeron venimos a, a verlo, porque queremos que usted acepte ser presidente de la FEDERA. Y digo, bueno, pero ¿con quién, quién? Pues ya hemos eh, pensado en quién podría complementar con usted la directiva y no sé si le parezca que Daniel Robles sea el secretario y el doctor, el doctor Alberto Alberto Nazar Calimayor sea el tesorero. Daniel y yo tenemos una estrechísima amistad. Bueno, pues a, a, así se compone la última directiva del Ateneo, del viejo Ateneo. Desafortunadamente ya no pudimos publicar la número 8, eran siete revistas. Y no, no, no concretamos. Yo recibí trabajos para el número 8 que se quedaron en sus carpetas y que ahora están apareciendo en las nuevas revistas de Ateneo. Un trabajo de Blom, un trabajo de Martu y también, que ellos personalmente me entregaron para para la revista número 8, que nunca apareció. Y, y como no aparece la revista Ateneo, en, en el gobierno del licenciado Castillo Tierno, desaparece. Desaparece el Ateneo y aparece la revista. Siendo Daniel Robles el director del Instituto de Ciencia Artística. Muy raro así. Yo nunca pude hablar con él de eso yo estaba en Europa, él estaba aquí y cuando yo vine, él se fue nos vimos una vez en el aeropuerto y quedamos de vernos inmediatamente y nunca nos vimos pero una de mis dudas fue siempre por qué desaparece el Ateneo desaparecen los premios chapas durante seis años el gobierno de San Castillo es muy raro ¿sí? extraño y eh, hasta creo que ese gobierno fue de mil novecientos sesenta y cuatro, sesenta y cuatro, eran seis años, setenta a y dos, setenta, que toma presión el doctor Velasco. Bien, eh, pero ya la revista Icachi cubre, digamos, la ausencia de la revista Tenet, dirigida por el más Fabre, excelente revista, preciosa revista. Ahí aparece la obrita del Teatro eso. Lo curioso es que yo, yo le envío la revista a don Agustín Llanes, que ya había estado aquí en Chiapas y era mi amigo, y él me contesta alguna carta no, no, haciendo una crítica menorizada de ¿no? la son estupendos los materiales, pero tiene usted que pensar en esto, en esto, en esto. Yo le sugiero esto, con la confianza que usted me dispensa y sabe usted el afecto que le tengo, pero tengo que esto. estupenda carta esta. Y, y pienso a, a aceptar la sugerencia de don Agustín, porque son parlamentos muy largos, y digo, en una representación teatral eso puede dar lugar a, al fracaso de la obra. Para los momentos muy largos y muy complejos. Ese es un monólogo de la muerte. Y la muerte este, cuenta cómo, cómo vive ella, cómo, de qué se alimenta. Y se alimenta de los campesinos que mueren de hambre. Pues. Ella ve multiplicar sus, sus tesoros, ¿no? su capital, digamos. Mientras más pobres hay, la muerte está mucho más satisfecha. ¿no? Y entonces, don Agustín me hace una serie de observaciones, voy a aceptarlas. Hace algunos unos años, Acuña quiso ponerla en un teatro de la ciudad. pero tropezó con dificultades en el teatro y yo estaba dispuesta a trabajar con él para los diálogos ¿no? y los parlamentos que fueran, que fueran cómodos. ¿no? Pero en realidad este, la actividad teatral en Chiapas pues está muy, muy abandonada. no. La presencia aquí del maestro Alaminos le dio forma y no le dio cuerpo, ¿no? Fue una época de oro del teatro. Pero luego desaparece. Es decir. No, no hay. No hay. Eh, el teatro no es una exigencia social. Digo que la gente diga, ¿cómo es que es posible que no tengamos teatro? Entonces. Eh, <coughs> Es una historia, hacía grandes rasgos, importante, ¿no? Y de, y de protagonistas muy bien, eh, muy bien identificados, ¿no? Fábregas es un. ¿no? Fábregas una influencia determinante, ¿no? En la manera de ser de, de mucha gente. Sabía acomodar las palabras y, y hablar de esto o de otro. A nosotros nos encantaba y pero vino, por favor, nada más que, que Daniel Robles, Laco Cepeda, Oliva, íbamos a su casa a verlos y luego decía, maestro lo invitamos a hacerles una a si con nosotros. Te ¿Eh? Y doña Carmita, su esposa, se muestra. ¿no? Y dice, no, no, espérate, Carmen, espérate, carmo, ahorita vengo, voy con un chaco. Perdíamos unos antros espantosos entonces. <risa> Nada más por estar con el maestro. Pues. Y él lo, lo gozaba. Así que después de... Ya cuando llegamos a la casa lo dejamos como una cuadra de distancia y no nos, <risa> ya no llegamos. porque estaba en la carnita paseándose en la banqueta? <risa> esperando. We'll